Las emociones en directo desde de Murcia, de segunda, de segunda parte de la radio. En directo del día 336, día seguido. ¿Qué te hace Estamos en directo con el programa de Radio Vías. Víaz. Hemos tenido problemas técnicos, comenzamos a ver si, si este se escucha. Vamos, Carlos, cuéntanos qué emociones te ha hecho sentir esta lucha Bueno, yo he sentido tristeza. Cuando algunos implicados en la lucha dedicaban más esfuerzo a criticar a otras organizaciones de la lucha que hacer algo constructivo y operativo para la lucha. Llegando a decir a algunos que el soterramiento se la sudaba y dejando claro que solo aprovechaban la lucha para hablar de su puto libro. He sentido tristeza cuando han ardido las redes con críticas entre los colectivos de la lucha, con escritos sectarios e intolerantes propios del mismísimo Bernabé me he sentido triste cuando gente de la lucha, falta de humildad no dudaban en boicotear y cargarse actos de otros colectivos de la misma lucha para hablar de su tema para pedir cosas, para exigir apoyo para criticar a gente, para quejarse de cosas para pedir reconocimiento para, en fin he sentido tristeza también cuando hemos perdido a algunos miembros de la lucha de malas maneras por no haber sabido entendernos por haber priorizado a los egos por no haber sido capaz de, de, de morir todos al, al común. He sentido es ira e impotencia cuando empezaron a poner el muro, el muro en la zona cero dos o tres días después de la gran manifestación de las 50.000 personas. Cuando empezaron y terminaron de poner la pasarela y no tuvimos las fuerzas para evitarlo. Y en las cargas policiales, especialmente la de la noche en la que cayó el muro, he sentido asco cada vez que oía leía y veía al gobernador civil Bernabé. he sentido miedo cuando los policías se preparaban para cargar he sentido alegría, agradecimiento sentir que estaba viviendo una de las noches más emocionantes de mi vida tener la sensación de estar viviendo un momento histórico y excepcional en la noche en la que cayó el muro he sentido alegría cada vez que veía la increíble aceptación y el bozo de los vecinos cuando tocábamos los piaquingos, cuando veía a los críos jugar en las concentraciones diarias en las vías, cuando veía a las abuelas felices hablar entre ellas con sus sillas ahí sentadas al fresco, cuando veía a la gente haciéndose amigos y a los vecinos conociéndose por fin. He sentido alegría cuando veía las múltiples acciones individuales y colectivas, grandes y pequeñicas, que la gente de la lucha ha ido haciendo en silencio, sin pedir nada. Medio escondida, sin buscar nada, salvo aportar lo que sabía hacer a la lucha. Pues hasta aquí las, las emociones básicas que ha sentido Carlos. La tristeza, la, el enfado, la alegría de que ha sentido durante todos estos meses de lucha. Insisto que es bueno, es útil, es sano poder compartir estas emociones poderla compartir, no solamente aquí, entre todas las personas que, que nos reunimos todos los días, sino también compartirlo públicamente y podéis enviar el audio o a cualquier persona, que la gente somos los medios, nos lo enviamos por WhatsApp lo grabamos aquí en las vías y lo emitimos Full. Tenemos también que definir desde, el San, sí, desde el Santiago el Mayor de Alicante, eh, claro, Torre eh. de la Horadada. Claro, Torre de la Horadada que sí. es Murcia. Murcia. Sí. ¿O no? ¿Alguna vez tendremos que dar esa lucha de anexionarnos a la Torre de la Horadada? Hace unos días había más gente de radiovías dentro del agua por la noche que. Eh, que que luego... Aquí, en esta mesa hoy, para que luego diga que no nos mojamos, no nos mojamos. Totalmente. Antes, no nos mojamos. Pero vamos, fue... Aunque bueno, hubo también... Nos mojamos y nos picaron. Y nos picaron, claro, porque te moja, te pica, te pica, te pica en este caso una medusa. Sí, aquí picaron en concreto a Dani. Dani, a, Dani a Dani porque... Oye, un, un aplauso a Dani, a, Dani, o sea, a Dani, que se mojó y, se el, mojó, y además y tiró la medusa. Y, y es nuestro regidor, eh, nuestro regidor ahí, con su pinganillo que lo estrena hoy. Tenemos línea interna aquí, esto no nos falta de nada hoy Pues vamos con Fini y este mensaje que nos envía desde la torre de la hora dada. Hola queridos compañeros, como siempre un placer hablar con vosotros Aunque sea a distancia, hoy en mi sección a pie de vías Me gustaría resaltar lo mejor de este movimiento de las vías Y lo mejor de este movimiento queridos compañeros Sois vosotros, somos nosotros y por supuesto, tenemos que sentirnos muy orgullosos por ello. Quiero, si me lo permitís, hacer hincapié en lo que sin darnos cuenta se está creando. Una auténtica familia. ¿Y qué familia, compañeros? Somos como un pulpo gigantesco. Nuestros tentáculos llegan a todas partes. Lo mismo estamos en las vías que en cualquier parte de la costa y del mundo. Para mantenernos informados de cómo va parte de la familia, os diré que el pasado viernes, 10 de agosto, volvimos a reunirnos los mataos en otra cena al ladito del mar. No os podéis imaginar lo emocionante que era cuando iban apareciendo con las camisetas, chapas, banderolas. Formamos un numeroso grupo. Venían de todas partes, de la costa, de los navejos, Alcázares, Campoamor. El lugar del encuentro fue nuestra torre de la grabada, cada uno llevaba lo que podía y os puedo asegurar que nos hartamos y aún sobró contamos entre otros con nuestra abuela Ana Joaquín Contreras Cecilio Jesús, Dani Juanvi, buena parte de los viatingos y muchos más a los que si me pongo a nombrar me faltaría espacio a todos y cada uno de ellos les doy las gracias por la noche tan maravillosa que pasamos y a vosotros, a los más grandes a los que cada noche estáis como titanes en la zona cero todo mi agradecimiento y cariño. La verdad es que aún no sabemos la gente tan grande que tenemos en nuestro movimiento. Gente maravillosa, gente servicial, gente luchadora, gente incansable, gente inagotable. Esa es nuestra gente, esa es mi gente. Y no sabéis qué orgullosa estoy de vosotros y cuántos quiero. Desde aquí de días, playa, un abrazo para todos. Chaos, guapos grande fini, como siempre estando en las vías, estando en la playa, pero siempre presente. Y ahora vamos a hablar de, de lo que está aconteciendo en Totana. En Totana había un trazado para el AVE, pactado en el 2011, que afectaba a unas tres viviendas y que en el 2018, en este año, en abril, lo cambiaron prácticamente sin aviso, afectando a unas 30 viviendas y unas 40 familias a día de hoy hay 7 hay lleva siete días de encierro en el ayuntamiento de Totana las personas afectadas por este cambio del trazado del AVE José, José María Herbás nos lo comenta cómo están viviendo estos días José María Herbás es portavoz de la plataforma AVE Totana, Fuerza Ciudadana. Buenas noches a todos de Totana, desde Totana, desde el Ayuntamiento. Llevamos ya siete días y siete noches encerrados exigiendo eh, que, se, que se cumpla el mandato con unanimidad política votado en el Pleno del Ayuntamiento que exige la vuelta al trazado 2011. El trazado 2011 llevaba siete años sobre la mesa, como bien sabéis, y estaba consensuado con el municipio, el cual había incluido dicho trazado en el Plan General de Ordenación Urbanística, con el beneplácito de ADIF que aprobó dicha inclusión en el Plan General. Eh, sin embargo, sin previa notificación y, por supuesto, saltándose toda la ley de transparencia por la ausencia de notificación oficial, eh, nos enteramos directamente en el Boletín Oficial del Estado, los afectados, el 12 de abril, que hay un nuevo trazado que en vez de llevarse tres viviendas, como era el caso del trazado 2011, pasa a ser cerca de 30. Así que las 40 familias eh, estamos dispuestos a todos, aquí estamos encerrados para que se escuchen nuestras peticiones y que la razón que nos ampara... Eh, Pase, pase a dominar eh, la situación y se, se retome ese trazado 2011, puesto que los argumentos técnicos que se nos dan eh, brillan por su ausencia, es decir, no hay ningún factor económico que se, nos, eh, que se nos explique claramente, ningún factor técnico, porque pasora de tres vías a dos, a pesar de además de suponer el cuello de botella la, en el tráfico ferroviario en todo el Levante como ya avisa el comité de empresa de, de Renfe en la región eh, en nuestro caso, en nuestro municipio lo único que vemos es que les permite correr más en la realización de la obra el tren va a ir más lento, hace mucho más daño al municipio eh, lo único que vemos es que igual intentan aprovechar un puente para pasar por las 7 pero económicamente a nosotros no nos salen las cuentas y por supuesto cuando ellos no lo argumentan directamente y con claridad es porque a ellos tampoco les salen. es una cuestión de precipitación de chapucería y de precipitación electoralista y de financiación eh, y esperemos que la aparente buena intención del nuevo delegado de gobierno eh, esperemos que Pedro Saura al estar como segundo en fomento eh, acabe escuchando nuestra nuestra petición, acabe reuniéndose con nosotros y retomando la voluntad política que esta situación exige para que el sentido común recobre el diseño de esta infraestructura que hasta a día de hoy no está diseñada ni para ni por las personas, sino por intereses que, que no convienen a esta sociedad. Muchas gracias compañeros, ya sabéis que necesitamos toda vuestra solidaridad y apoyo en cada concentración todos los miércoles a las 8 aquí en Totana, como nosotros hemos demostrado solidaridad y, y compañerismo y empatía con vuestra causa, de la cual estamos muy contentos de su vía de resolución así que o, os animamos a acompañarnos cada miércoles a las 8 eh, en nuestras concentraciones para hacernos cada vez más visibles fuerza pues... Desde aquí, desde Murcia, le enviamos mucha solidaridad y fuerza a la gente de Totana y animamos a la población de Totana, así como a la de Alcantarilla, que salgan de la calle, como está saliendo aquí en Murcia. Salgan a la calle. No hay otra. Aquí se está demostrando que se puede salir, se puede continuar saliendo, se puede estar, se puede seguir estando y se va logrando. En todos los frentes, en todos los frentes. Claro, en la calle, en la, en la prensa en las la performance en la música, lo que hemos hecho aquí en todos los frentes pero muchas sí. veces full, la, la, una persona dice es que como a mí no me afecta como si eso fuera motivo suficiente para no luchar va? a ver. Eh, en la sociedad lo que le afecta a uno termina afectándole a todo eso es un, una miopía eh, porque además incluso desde el punto de vista egoísta, hoy por ti, mañana por mí si tú no tejes una red de solidaridad, cuando alguien tiene problemas, no busque a nadie que te ayude cuando tú lo vayas a tener. Eso es simplemente por egoísmo. Pero por eso yo digo una cosa, hay que ser solidario, ¿no? El hoy por, mí, el hoy por ti mañana por mí, porque muchas veces eso ni funciona. Bueno, pues destacando que en Totana llevan siete días de encierro luchando por, por la expropiación de las viviendas que están realizando sin previo aviso. Vamos a continuar y vamos a dar un toque algo humorístico. Entendido, entendido. Si no no haces reír te inflama hostia, no, Entendido. Todo no es tomar pesadumbre en la vida, ¿no? Pero queda claro, ¿no? Que aquí... Pero necesito, la, necesito la sintonía, necesito la, la sintonía. sintonía. No disparen al acordeonista. Bueno, eh, buenas noches, no disparen a la cordonista, por favor. Hoy 13 de agosto, 13 de agosto, ¿qué pasó? Pues 13 de agosto de 1899 nació el protagonista del chiste más famoso de la serie Se abre el telón. ¿Sabía el chiste? No, se abre el telón y se ven a cuatro vecinas escuchando radio vía. ¿Cómo se llama el director de la película? Alfred Kiko, Alfred Kiko, Alfred Hicko, nació en 1899. Alfred Hicko, sabéis que Hickok, Hick significa eh, dedo y cock significa tonto el fijo. Eh, si Hicko hubiera sido murciano, se llamaría López Mira, que es el único tonto el fijo a dedo. Sería nuestro Hicko. Bueno, en el. Creó el género, de, el género del suspense, ¿os acordáis, Jessico? Creó el género del suspense con la película esa de los pájaros. Los pájaros, porque los, los pájaros siempre crean suspense. Fijaros, el ave, la ave, siempre crea suspense, ¿no? Tú pones un plazo para el ave y, y te mantienes en suspenso los plazos y al final se alarga, ¿no? Pero, es decir, para pájaro, para pájaro bueno, el inspector jefe de la UIP. ¿Quién es, ¿Qué es la UIP? La UIP es la unidad de intervención policial, en este caso la UIP de Valencia, que lo tuvimos aquí de jefe en su día, pues resulta, bueno, esto, eh, los que estuvieron aquí en las pías, que, que sabéis que llevaban casco, eh, escudo, llevaban chaleco, llevaban eh, ametralladoras, bazoca, no sé, lo mismo lo llevaban pero que luego a la hora de ratificar una denuncia se, se, se, se echan atrás. En la denuncia de las pipas se rajaron, con tanto casco y tanto escudo, al final a la hora de la verdad se rajaron y esa multa no llegó, menos mal. Y la UIP es la unidad mejor pagada, es la unidad mejor pagada porque cobran ellos y a veces los que están al lado. Eh, nada, la mejor pagada. Bueno, pues eh, ¿qué, pasó? ¿Qué pasó con este hombre? Pues que lo pillaron en venidor, que, que, le, que le pegó este hombre, el jefe de la UIP, que lo tuvimos aquí le pegó a, a cinco policías locales que vinieron a... porque el hombre iba ya pues, borracho, ¿no? Entonces, bueno, venidor, ¿conocéis venidor, no? Benidorm es como... los que no habéis estado en Benidorm Benidorm es como Nueva York con gente de lo pagado es, es lo mismo, es una mezcla muy, muy española, ¿no? Bueno, pues eh, se negó a identificarse se, eh, porque le dijeron que se identificara y él dijo, no, no, yo no soy vikingo, yo no soy músico, yo no tengo por qué identificarme, yo no... Entonces, eh, por eso, eh, ya sabéis, y al final el refrano, que huí, huí de cobarde, huí de cobarde. Y bueno, otra cosa que pasó fue eh, el BOE, ya sabéis que el BOE esta semana... Licitó todos los tramos del soterramiento. Ahora sí, un aplauso, no, ahora ya están, ya están licitados. Un aplauso no se oye, es tanto que venía a luchar una vez que os pone esto en el BOE. No, a lo mejor es que no sabéis lo que es el BOE. La, el BOE. El BOE cree la gente con el PSOE que es Boletín Obrero Español. No, es Boletín Oficial del Estado. Cuando gane Pablo Iglesias será Coletín Oficial del Estado, pero mientras tanto. El boletín es el único la única periódico que dice la verdad. El BOE es el único prensa que dice la verdad. A ti te dice eh, que a Murcia no le dan un duro y se cumple. El único, el, el único periódico que no miente es el BOE, ¿no? Yo lo compro, el, el BOE lo compro por la foto. Eh, para los artículos ya compro el interview. el interview compro el artículo y, y el BOE la foto. Bueno, pues, eh, ¿qué pasa también? Eh, ¿Sabéis una cosa? Han aparecido los trenes que le robaron a López mira, han aparecido han aparecido, estaba el hombre preocupado los trenes han aparecido en chinchilla en chinchilla, eran los híbridos los híbridos, esos trenes que van con, con energía eh, eléctrica y también van con diésel son eh, han aparecido y se lo había llevado el PP porque aquí cuando falta algo no sé si empezar el PP ¿Sí? cuando roban, roban algo se peta el PP se lo lleva habían faltado los trenes, los trenes estaban, eran de Murcia y aparecieron en Galicia, que era el nuestro, y ahora están esos trenes haciendo las pruebas en Chinchilla, en, en la, el tramo están para ponerlo en práctica, eh, están en prueba de Cartagena-Chinchilla, que yo no sé te di por qué se lo llevan a la Chinchilla, o si sea, allí no hay nada, ahí, te deja el tren en Chinchilla, allí qué hace, anda hasta el paciente, Es un error. ¿Por lo, menos? Te, por lo menos podía llevar hasta La Warner, ahí, hasta Madrid, ¿no? A, al parque temático el parque temático que, que quería hacer aquí uno que era la Paramoon pero al final ha sido la Moon, Pará. la Moon Pará porque al final se ha quedado eso en nada y bueno, el híbrido es híbrido algo que es ni chicha ni limoná eh, ni chicha ni limoná es como como la nocilla como la la de dos colores ni, ni chicha ni limoná como Vivi Anderson, ni chicha ni limoná lo contrario sería López Mira con una Fanta que sería chicha con limoná Sería lo contrario. Y bueno, eh, sabéis que Pablo Casado, última casi penúltima noticia, Pablo Casado sí que puede utilizar esos trenes híbridos porque quiere venir a Murcia al Mar Menor. Lo ha dicho Teodoro. Dice, Pablo Casado volverá y se bañará en el Mar Menor. Eso es como Fraga, ¿os acordáis de Fraga? Bueno, pues Pablo Casado, que sabéis que está más tiempo en el PP que Fraga, Está, tiene 37 años y está 30 en el PP. le echó delante a Fraga. Pues va a venir aquí a bañarse, a bañarse, y por si acaso, eh, López Mira se ha comprado un bañador. Lo habéis visto en, eh, en la foto, un bañador con una tortuga. El bañador, una tortuga que lleva el hombre. La tortuga debe ser el símbolo a su idea de soterrar. La tortuga es el símbolo de López Mira, el símbolo de la gobernación de López Mira. Y, eh, y en, el, en, el, en, ese, en esa foto que sale que está en el agua, eh, para enseñar que el mar menor está limpio, la, claro, le sale, el agua le viene aquí por los pies, por los dedos. Por los dedos. ¿Qué dedos dedo más feos tiene este hombre, ¿eh? Dedos feos, feos. Yo no sé. Sabíamos que no tenía los dedos de frente, pero es que hemos visto también los dedos de los pies. Lo tiene todo este hombre. Bueno, pues... Eh, este hombre es que se moja poco, se moja poco porque fíjate, lleva el agua por aquí y no se moja. Es un hombre que no se moja ni en el más menor ni en ningún sitio. Y eh, termino ya, termino ya con la última noticia de las playas. Hablando de playas, ya sabéis que nos han quitado las banderas azules. La gente se está bañando con banderas rojas porque no hay banderas azules. Y es eh, una pena porque eh, tenemos en, en Murcia tenemos playas singulares. Tenemos playas singulares como lo pagan la ribera Pero también tenemos playas plurales Los alcázares, los nietos, los surrucias Son playas plurales eh, Que no son eh, Pero en cambio la gente la gente se está yendo a, a La gente se está yendo a Alicante A bañarse Y fíjate tú que las la, la playas de Los nombres que tienen las playas de Alicante eh, A empezar nada más a llegar te encuentras el mojón Que eso ya te tira para atrás Que no te da ganas ya de seguir más para adelante El mojón y le ponen playa el nombre a la playa nombre... El primero que se le ocurre. Por ejemplo, le están poniendo nombre a, a, a, a militares rasos. Por ejemplo, Cabo Roy. Le ponen nombre a Cabo Roy. O, o playas que, que no le gusta nombrarla. Por ejemplo, la de, de esa de esa de de Campamor. De de de Son nombres que no están orgullosos. Nosotros sí estamos orgullosos de los nuestros. Y en cambio la gente no, no nos bañamos aquí. ¿Dónde nos bañamos? En la torre. ...la torre que es eh, prácticamente en Murcia... ...allí nos bañamos... ...allí para que se note que en Murcia... ...han hecho un pueblo que se llama Pueblo Latino... ...y Pueblo Latino para... ...porque... Eh, ...para que le recuerde al canal... ...al canal latino por excelencia... ...que es el canal del reggaetón... ...que tenemos aquí, el canal del reggaetón... ...es nuestro canal... ...y... ...bueno... Eh, ...sabes que... Eh, ...termino ya... ...que es una pena porque... ...para playas las de Murcia... Que tenemos dos aeropuertos, dos aeropuertos tenemos, pero que son el único, fijaros, Murcia es el único sitio que tiene un aeropuerto macho y otro hembra. Tenemos el aeropuerto, el aeropuerto de San Javier, que es el aeropuerto hembra, porque cambia de regla todos los meses, cada, cada, cada mes hay una regla nueva, y el aeropuerto macho es Corbera, porque han hecho un aeropuerto porque les ha salido de los co. Entonces, bueno, pues eso era hasta aquí. No dispare a la y eh, volveremos el lunes. En este caso, desde el más allá. En este caso, desde ¿Y el más allá, desde dónde es? En este caso será al lado de los trenes de Chinchilla, porque ya sabéis que este programa Radio Vías persigue la noticia y desde casi al lado de Chinchilla estaremos transmitiendo. No disparen a la Un abrazo para Ful y full. te Esperamos el próximo lunes. Te esperamos el próximo lunes y antes de, de despedirnos como siempre sabéis que considero que toda lucha debe tener poesía y vamos a dar un espacio a otra de las grandes de esta lucha y quiero un aplauso para Concha la Bella Concha, pasa por aquí el pasado el pasado lunes tuvimos a Maricar Martínez nos leyó dos de sus, de sus poemas y hoy para acabar para darle ese toque poético que toda vida necesita, una vida sin poesía es un vacío lleno de nada. Concha. Lenos, lenos, lenos algo de tu libro, ¿cómo se llama tu libro? ¿Cómo se llama tu libro? Buenas noches. Master. Quería hacer una pequeña introducción antes de leer algunos de mis poemas. Yo quería un poco haceros saber, bueno, quería dar mi opinión sobre lo que creo que es la poesía la poesía, los poemas no son narrativas con lo cual el sentimiento, la emoción no sale a la primera porque la poesía si es algo es contemplación es filosofía es pensamiento es secuencia a fuego lento es una artesanía la narrativa como bien sabéis ...y bien se hace en esta radio, muy bien hecho ...por parte de todos los que organizáis e intervenir... ...es mucho más rápida... ...es mucho más eh, lo cual... ...se hace con el sentimiento ardiente y en el momento... ...la poesía sin embargo pues es lo contrario... ...se hace muy lentamente y viene desde muy lejos... ...yo quería esta noche hacer un guiño... ...no solamente de mis poemas... ...de los dos poemas... ...o poema o lo que sea... ...quería hacer... ...siempre tengo devoción... ...y admiración... ...por Federico García Lorca... ...o sea que quería enseñar... ...la portada de este libro... ...de Federico García Lorca... ...y quería esta noche hacer ver... ...Federico García Lorca en las vías... ...¿por qué digo esto?... ...porque Federico pertenece... ...al mundo de los desaparecidos al mundo de, de la inhumanidad que es la es la característica principal de lo que ha ocurrido aquí en este en esta acción político-social que era poner un muro y dividir la ciudad esto es lo que yo creo que era inhumano inhumanidad también es la guerra de Aza los, los refugios de Moira donde tienen que hacer largas colas con 40 grados y dar comida podrida. Está pasando en este siglo XXI. Federico García Lorca para mí tiene totalmente la presencia, porque en septiembre se van a empezar a abrir otra vez de nuevo la, donde se piensa que están los restos. Y tenemos muy reciente, el día 18, sería el, el día de su fusilamiento, el día 18 de agosto. Yo a Federico lo llevo muy dentro de mi corazón y lo quería tener presente y quería que estuviera presente hoy en las vías, como símbolo también de las desapariciones. Pues yo creo que eso merece un aplauso también, ¿eh? Porque... A Federico García Lorca. A Federico García Lorca, yo creo así, ¿no? Digo yo. Sí, y. Y también quería hacer hincapié a, lo, a los refugios de Moira, porque hoy. Precisamente ha salido en las noticias, en la sexta, las noticias de, de lo que está pasando allí, ¿no? que es una verdadera criminalidad contra la humanidad. Eh, eso nos tiene nombre. O sea, es, es como si estuviéramos en, en la guerra de... en el tiempo de Hitler, igual. Es un exterminio. Niños que se quieren suicidar, adolescentes, gente que no tiene... O sea, hay inhóspito donde viven. Y que estas guerras están provocadas precisamente por el armamento que vende vende Occidente, que vende nuestros países, que provocan estas guerras. Que lo que pido es que acaben las guerras, que haga una petición de paz y que hagamos todos un poquito de esfuerzo en hacer peticiones para que no se venda armamento ni en España ni en ningún otro país. Y que se admitan ya de una vez los refugiados que se dé hospitalidad a los refugiados. Que eso no va en contra ni de los pensionistas ni de nadie. Lo que va en contra de los pensionistas es la gente que roba. Bueno, Concha, permíteme, si permíteme, hago... antes antes de que leas antes de que leas sí. tus, tus poemas, cuando yo digo que hace falta po, poetas y poetisas en la vida y en la, y, en, y en la lucha, yo creo que aquí con estas palabras Concha la Bella lo está demostrando. Hace falta mucha poesía. Mucha poesía, la, la perspectiva que aporta la poesía a una vida es una perspectiva necesaria y le agradezco a Concha que tenga esas palabras y ahora, para acabar, que nos lea del libro que también ella tiene su libro, La sombra de las letras, Concha, la bella Clemares, que nos lea un par de poemas porque vamos a tener poesía todos los lunes y en Radio días y vamos a dar espacio tanto para Carmen, para ti, para Julia, para muchas más poetisas y poetas que hay en esta Murcia. Bueno, yo hace dos años, en el 2016, me atreví a recopilar algunos de mis poemas inéditos y, y le di forma y bueno y saqué una, unos cuantos poemas editados que se llama La Sombra de las Letras pues si queréis os dedico alguna si queréis puedo hablar bueno, de dos poemas, para... dos poemas para acabar este. pues mira como de... viene bien al caso puedo leer la apariencia ¿no? que es un poco la moto que nos querían vender con esto del muro ¿no? con esto de que venía el ave soterrada y no era verdad venía en superficie la apariencia cuando la apariencia es solo apariencia se deshacen los hilos del tejido hablado con un soplo de aire o con un movimiento rápido. Las palabras son más oscuras, se quedan como sombras chinescas, cuando solo se dicen sin sentirlas de verdad. Se toma la risa en mueca y el disfraz se descompone al andar. La apariencia es un barniz. Apariencia es aparecer de forma efímera en el escenario de un teatro sin público creíble. ¿Es apariencia la vida? ¿Es un frenesí sin calma? ¿Me detengo a mirar mi atuendo y mis años? Es apariencia y nada más. Cuando aparecen los ruidos del alma, en medio de la apariencia, se descompone la música o canto de sirenas y suena una sinfonía en ciernes. ¡Bravo, Concha! ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Y a continuación, para deciros algo que va a continuación de la apariencia, es también la falsedad que hemos padecido. Bueno, los que hemos, hemos entrado a última hora, eh, después del 15 de septiembre, pero vosotros que lleváis más años, lleváis 30 años, pues lo que es la falsedad, ¿no? Hice un poema sobre la falsedad. La falsedad es nieve... Dureza de hielo, espiga de hierro, verdad de acero, manos que en vez de acariciar te aplastan. La falsedad es una, un sangrante paseo de espinas, besos de Judas, orfandad. Te sientes en mar adentro sin que nadie te rescate. Te llevan con sonrisas al patíbulo y tú no lo sabes. Te dan besos de arena y te venden con su lengua de ramera al formayor. Te sonríen mientras te ofrecen chatarrería y te roban la alegría. ¡Bravo, Concha! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo! Gracias a vosotros. Muchas gracias, Concha. Siempre agradecida. No hay mejor manera de acabar este duodécimo programa. Concha la Bella, te esperamos aquí en posteriores programas. Gracias. Y nos escuchamos, nos vemos todos los días, aquí en las vías, ya van 336 días. Hoy se cumplen 11 meses seguidos de lucha, 11 meses seguidos, ¿eh? que ya es como cumplir 42, que te da igual, ¿sabes? ya celebra los 40, los 50, pero llega un momento que te da absolutamente igual. Bueno, pero 11 meses seguidos. Y Radio Vías nos vemos el próximo, nos escuchamos el próximo lunes, y mientras tanto os puedes escuchar en Springer, en en podcast, en Apple, en Google, en todas partes. Allá ponen muro Murcia, ponen Radio Vía y te sale. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Bravo. Bravo. Bravo. Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. Yo escucho Radio Vía. <ríe> Pues bueno, hasta aquí el programa de hoy de Radio Vía. Eh, cortamos contigo. Sí. Vamos a ver, cortamos con Cecilio. Despedimos. Sí. Aquí estamos ya. Son diez meses, ¿no? Once, Once meses seguidos. 11 meses de protesta, aquí con el duodécimo programa de Radio Vía. Vale. Bueno, vamos a ver qué nos, qué nos dice aquí el director de Radio Vía, don Cecilio, aquí saludando a nuestra poetisa de hoy. Bien, pues al comienzo de este Periscope de la, bueno, de la anterior de esta transmisión pero del anterior Periscope de, no se escuchaba pero es que fijaos, la gente somos los medios y, y los medios pues también en directo, imagínate, en directo 336 días consecutivos pero bueno, tenemos unos técnicos de sonido impresionante que es toda la gente que nos está escuchando, que nos van advirtiendo y aquí pues los medios cada vez tienen menos gente y la gente cada vez tenemos más medios. Y siempre hay formas de poder retransmitir y de acompañarnos mutuamente en esta increíble incesante lucha que está siendo ejemplar para no solamente España, sino para, esto, sino para el resto del de, de mundo. Nos vamos a despedir, ¿no? Y nos vamos a despedir, mira, nos vamos a despedir con alguien... Es Kira. Pensaba que era Luna. No, pero aquí está Esther Thor. ¿Sí? <ríe> Esther, Esther, está aquí. ¿Dónde estabas, Esther? Bueno, aquí tenemos dos Kingas con sus caningas. Aquí tenemos a... A Kira. ¿Dónde está Luna? A ver, Juanpe, vente por aquí. Vente por aquí. Vamos a, a despedirnos con Kira y con Luna, venga. Que son también dos luchadoras aquí contra el muro, contra la pasarela y contra todo lo que se ponga entre medio de, de, de su vida. Mirad, ¿eh? qué mejor imagen para despedirnos. Al fondo tenemos el, esa pintura del, del, del, del, del soterramiento. A ver, ahí tenemos. Bueno, Kira, a ver, Kira y Luna, gente. Nos vemos mañana. La lucha sigue. La gente somos los medios, las personas descansamos, el medio jamás. Muy agradecido a toda la gente que ha estado retransmitiendo estos días y que retransmite en los momentos en los que yo me encuentro descansando. Insisto, la gente descansa, la lucha jamás. Nos despedimos con aquí, con Luna. Fin de más, una versada tutón, Luna Ikira. Dos caringas, dos perricas de las vías, de aquíingas. una Una abrazada. Murcia no se parte, ¿eh? Murcia no se parte, comparte. Murcia no se parte, comparte. Adeo.